Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos en un programa especial de día jueves a las 5.22 de la tarde en vivo desde Radio Zona X con un especial de Tacle Alto, un especial para que realicemos lo que ya es tradicional, el sorteo del Rugby 5, de la primera fecha del Rugby 5 de estos 10 años del Rugby 5 que comienzan este sábado desde Viña del Mar y... Y bueno, y tenemos récord, o sea, esto es lo máximo que hemos logrado en cantidad de equipos. Tenemos 28 equipos clasificados para esta, para esta primera fecha, que van a buscar un cupo para esta gran final de los 10 años, una final que va a estar plagada de sorpresas, que va a estar... Eh, Buenísimo, van a estar los cuatro equipos campeones que han salido en estos 10 años, eh, ya están invitados, eh, vamos a, a tener una clasificación eh, distinta, van a haber menos clasificados por, por, por fecha, porque esto vamos a hacerlo más reducido, más más entretenido, más más competitivo. Recordemos que el Rugby 5 es un, es, un, es un campeonato ya competitivo acá en Chile, eh, que nos han hecho notar. Recordemos también, hoy día hicieron un reportaje en, en Rugby Chile, eh, que es el torneo de rugby playa más grande del mundo y eso lo comprobamos lo comprobamos eh, con, eh, con, nos llamaron de Rusia nos hablaron de España así que estamos perfectos aquí con el rugby 5 oye quiero saludar a Gonzalo Prieto que se rajó hoy día y nos quiso acompañar eh, en, este, en este programa especial y hay mucha gente conectada ya tenemos 37 personas que nos están viendo que están impacientes por saber lo que pasa con este rugby 5 bueno les cuento chiquillos. Vamos a tener, como ya es habitual, eh, vamos a tener el grupo, o sea, le, le, la categoría femenina y la categoría masculina. Son eh, nueve equipos en categoría más, eh, femenina y son, escuchen bien, 19 equipos en la categoría masculina. O sea, wow, <ríe> Va a estar tremendo. Hay equipos ya tradicionales que no han faltado a ninguna cita del Rugby 5. Hay equipos, está el campeón nacional. ¡Ojo! Está el campeón nacional, campeón internacional, como lo dicen ellos. Eh, así que va a estar fantástico, va a estar estad, va a estar... Eh, va, este año viene Country a competir, por si acaso, ¿ah? ¿eh? Así que vamos a tener tremendo nivel en este Rugby 5 2020 que comienza este 4. Eh, ¡Un saludo a la cámara! Eso, ahí está, aquí, sacándome fotitos. Oiga, chicos, ya, aquí nos manda eh, Carlos Felipe, nos manda saludos, está Panda cómo está está Michael, está la Katy Finch, el Irra, saludos a toda la gente que está ahí, que ha participado, eso, ojo, también, ojo, ojo, ojo, piojo, ojo que ya me dijo la jefa, la jefa por allá me soplaba, que para la final vamos a tener una sorpresa para los insignes del rugby 5, los, los que han participado los 10 años en el rugby 5, son pocos, contado con los dedos de los pies. <risa> son, son, son pocos los que. Oye, aquí tenemos. Sí, recordemos que tendremos transmisión en vivo desde la playa del deporte a partir de las 12.30 horas por streaming de Rugby Chile, donde también vamos a estar ahí comentando con, con los típicos. Va a estar Felipe Gil y va a estar el Carlos Lorca, va a estar el Cote acompañándonos, así que. Fantástico. Ya, vamos a empezar. Eh, si me ayudáis, Gonzalo. Primero, primero, primero, primero, primero, primero. primero lo primero. lo eh, sea. Tenemos que decirlo, los que hacen posible esto. Así que vamos a saludar por orden al auspiciador que ha estado nueve años con nosotros, que nos ha dado la alimentación en Viña, siempre, que algunas veces nos ha acompañado para afuera, una vez estuvo en Pichilemu, acompañándonos. Así que le damos un saludo ahí. Se nos muestra el logo a Yanquiwe. Asesina Yanquiwe va a estar, ya me confirmaron que van a estar con muchas hamburguesas para que todos estén. Bien, bien alimentados y no tengamos problema de que después se quedaron sin energía para jugar la, las finales. Eh, también tenemos que recordarles que vamos a estar vestidos como siempre. En nueve años que ha estado presente la marca con Vulture Vestuario Deportivo que está encargada... Uy, no se ve nada Bulltour ahí, pero bueno, ahí está Bulltour, acá está también, miren. Eh, eh, eh, ya. Eh, va a estar encargada Vulture de vestir a todos, absolutamente todos los equipos del Rugby 5. También tenemos que agradecer a la gente que nos va a difundir, a quienes van a estar acompañando y nos acompañan en todos los programas de Tacle Alto también, a Rugby Chile. Rugby Chile va a estar transmitiendo en directo, va a estar sacando las fotos, que nos piden tanto las fotos, termina el Rugby 5 y al tiro. Lo primero que hacen es pedir una foto. O sea, no pasa ni una hora, Gonzalito, no pasa ni una hora y ya están pidiendo la foto, pero este año sí, va a estar ahí Rugby Chile, como siempre en todos los eventos de Chile, va a estar en el Rugby 5, en el primer evento de Rugby del año acá en Chile ¿Qué más tenemos? Tenemos también a Pro Rugby Chile, que va a estar patrocinando, va a estar ahí en la organización nuestro querido amigo Felipe Gili, va a estar ahí también jugando, esta vez le permitimos a Felipe que jugara, que el año pasado se, le, se comía la, los, los hombros por taclear así que este año va a estar también ahí también queremos saludar a la marca oye, no me llegó la pelota Oye, viejo, la pelota oficial, viejo, tráemela, tráemela, tráemela. Ahí nos va a traer nuestro tramoya oficial, aquí el gerente general de, de Ultur, porque recuerda que estamos en la dependencia de Ultur, aquí está la radio. Aquí tenemos todo, nos va a traer la pelota. Oye, que se demora. Bueno, la pelota oficial, la pelota oficial del rugby 5. Es de esta marca. Raino. Raino Chile. Reino Latam. Todavía no me llegan las pelotas. Oye, llegaron hoy día. Llegaron hoy día. Se atrasaron, pues. Venían en, una, en un embarque directo desde United States of America. Y llegan mañana las pelotas Que son las Barracuda No sé si vieron por ahí eh, la, la publicación que hicimos con la canción Barracuda eh, Esa es la canción oficial de la pelota o, Oficial de dicen, van a llegar pelota amarilla Y rosas que también van a estar ahí En el, en el evento de, de este sábado Y eh, sería todo Esos son los auspiciadores ¡Ay! ¡Ah! nos falta un auspiciador importantísimo Que va a estar ahí colocando la música De un amigo que nos va a acompañar Soundpeace. Nos va a acompañar también ahí con, la, con, la, con los audios, con la música, con los micrófonos y también un poquito de animación ahí. Vamos a estar tratando de animar todos los que podamos. Chicos, ya, les cuento. Esto se armó, como siempre, con cabezas de serie. Cabezas de serie que están en relación... Si ustedes se ponen a buscar para atrás, yo tuve que hacer toda esa pega hoy día. Eh, me tuve que poner a buscar la, en la clasificación del ranking del año pasado. Cómo quedó el ranking masculino y el ranking femenino. Y... Eh, ...hubo un error en la publicación de hoy día... ...y eso fue porque nos apuramos un poquito... ...pero los cabezas de series... ...en femenino son los siguientes... ¿No? No, ...no, no hay música eh, ...en femenino... ...los cabezas de series son... ...Old Navy, actual campeón nacional... ...Viña Rugby Club... ...dos veces campeonas nacionales seguidos... ...las dos veces anteriores... ...y, ojo, tercer tiempo... ...los tres equipos de Viña del Mar que quedaron mejor ubicados... El año pasado en el ranking femenino. Así que, ojo. Oye, estoy pegado en la palabra. Ojo, voy a cambiar la cuestión. Atentos. Cabeza de serie. All Navy, Viña del Mar y Tercer Tiempo. Segundas clasificadas son las chicas de Leonas, Usares y Orcones. Y las terceras clasificadas son Lions, que participa por primera vez. Country, que a pesar de ser uno de los equipos más competitivos de Chile. Eh va a estar dentro de los terceros clasificados y Gladiadoras, que es un equipo relativamente nuevo así que chicos, estos son los clasificados para el femenino así que tiene, si tienen alguna pregunta ahí nos van preguntando por el chat, vamos a ir saludando gente después vamos a hablar de los masculinos ahí está, el tercer tiempo se viene a usar un año más ahí tenemos al Pancho Contador, tenemos al, al Panda que dice, las mejores burgers de Yanquiwe eso... Bueno, saludos a todos los tíos, hoy tenemos una audiencia bastante interesante, ¿eh? 60 personas viéndonos, no, no es menos que un salillo, ¿eh? ¿qué te parece? 63 y subiendo, ¿eh? Eh, vamos a hacer un regalo si llegamos a los 100, ah, ¿cómo estaría? <risa> bueno, está, de menos estar acá en todo caso, voy a hablar más que, más que nadie, eh, ya, uy, Ah, y me están diciendo que, uy, a uh, uh, mejor no digo esto, esto lo voy a decir después. Voy a conversar después. Eh, ya, chicos, vamos a hablar de los clasificados masculinos. Esto fue más complicado aún porque el año pasado eh, participaron, si no me equivoco, creo que fueron como 70 equipos masculinos en todo Chile. Así que aquí vamos a partir con los clasificados prim los primeros clasificados, los cabezas de serie. Esto es según ranking, chiquillo. No es por lo que pasó en Viña el año pasado, no. Esto es por el ranking nacional. Y los, los cabezas de serie son Pernet 5, campeón internacional, primer campeón internacional, Stars de Santiago, Ovalle Rugby Club y All With. Esos son los cuatro cabezas de serie según ranking del año pasado, del torneo pasado. Eh, sigamos. Los segundos clasificados son, seguimos con el ranking, Old Navy de del Mar Usares de Santiago. Orcones de... Orcones son de Milipilla. Coyotes de UTEM, de la Rugby, de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Los terceros clasificados son... Tercer Tiempo de Viña del Mar. Titanes de Santiago del Valle. Y ahí, esos son los que participaron el año pasado. Y Moai, terceros clasificados. Moai, Moai equipo de Country Club. Cuartos clasificados. Usares 2, que tiene... El nombre de Usares Matapaco, que ahí siempre a los chiquillos con su, su nombre del equipo es ¿eh? Old Grace, Cururos Cururos de Quintero, ¿eh? por si acaso, Coyotes 2. Y los quintos clasificados son Orcones Superstars, Sol de América y Gladiadores. Repito, ¿no, Gonzalo? ¿Qué opinas tú? ¿Sí? Repito. Vamos a repetir, chiquillos. Cabezas de serie, recuerden el ranking llega De los que están acá participando Y que estuvieron en la final de pasado Hay 4, 8, 9, 10, 11 hartos. Eh, Fermé 5, Stars Ovalle, Old Wits Cabezas de serie Segundos, Old Navy Usares, Orcones Coyotes, Terceros Tercer tiempo, Titanes Del Valle, Moai Cuartos o 2, oh, Usares Matapaco, All Grace, Cururos y Coyotes 2. Y los quintos clasificados son Orcones Superstars, que es el segundo equipo de Horcones, Sol de América y Gladiadores. ¿Cómo estamos con esos tiquillos? Ahí estamos. Adelante, Matapaco. Bueno. Eh, o vaya Rugby Club. Saludos a los tiquillos que están ahí. Metales saludando. Grande Sporting Rugby Club. Ah, mira. Sporting no se, ha, no se ha metido a jugar el Rugby 5 hace harto tiempo, ¿eh? podrían hacer un buen papel ahí. Bueno, y vamos a empezar con el sorteo. ¿Qué te parece Gonzalo? a ver ¿Qué, qué, qué podemos decir? hoy ha sido un año tremendo, y día teníamos pensado hacer una edición especial, como un recuento de lo que fue el año para el rugby chileno, eh, pero lamentablemente no pudimos coordinar con los chiquillos y hay un montón de programas en la radio que no nos permitían tampoco hacerlo hoy día, así que o era muy tarde o era hacer el sorteo antes un poquito más corto. Así que estamos en eso y, bueno, pasaron muchas cosas en el rugby, se vienen muchas cosas entretenidas. Eh, hacer notar, queríamos hablar de la camiseta que hicimos. Uy, oh, eso fue como bien cercano, pero la camiseta que, que hicimos para el partido con Portugal, íbamos a hablar de eso. Pero lo vamos a hacer la próxima semana. ¿Se podrá o no, Gonzalito? ¿La próxima semana? Ningún problema. ¿Ningún problema? ningún Fantástico. problema. Entonces, la próxima semana... Si es un día viernes, mucho mejor. Sí, el viernes clásico de tacle a alto, la gente ahí esperando que, que estemos... Al aire para compartir el, el rugby chileno. Eh, sí, vamos a hacer un recuerdo de lo que fue el 2019. Y vamos a hacer una, una introducción a lo que se viene en el 2020. Donde vamos a estar participando a full con, con, eh, como equipo. Y, y como, como lo que somos, pues, gente de rugby. Así que vamos a empezar con el sorteo. Y vamos a empezar con las chicas. ¿Qué te parece, Gonzalo? Perfecto. Entonces, por lo que tú comentas, son... ¿Tres grupos de las chicas que vamos a aplicar para este sorteo? Sí, por supuesto, son tres, tres grupos. y, y los bueno, Esto lo vamos a hacer por sorteo en el programa Sorteados, que es un clásico ya también, ya todo el mundo lo ocupa. Lo ocupan en los sorteos que se ven en Instagram. Eh, toda la gente del rugby ya ocupa Sorteados. Y vamos a mostrarlo para transparentar esto. Eso es, eso es. Lo primero que vamos a hacer es vamos a sortear ABC para ver en qué grupo va... Bueno, perdón, eh, las chicas no, eso después. Eh, vamos con las cabezas de serie para ver en qué lugar se ubican. La primera que salga va al grupo A, la segunda en el grupo B y la que quede en el grupo C. Así que ahí en la pantallita yo voy a salir más chiquitito y va a salir vamos el, con el los grupos, ¿cierto? Sí, vamos, con, el, con, vamos a, la, con las chicas primero. Vamos a mostrar. Ahí, ahí está. está, sorteados. Tenemos, no, primero tenemos que poner a las chicas. A las chicas. Que me hayas dicho que, hay que colocar los grupos por... Sí, sí, no, pero, pero, pero como las chicas son tres y tres y tres... Ah, no esperamos más... un segundo no, sería... no hay problema, aquí rellenamos, estamos acostumbrados estoy feliz, en la radio, nuevamente este año volvemos ¿eh? hasta que el auto no se, no se no se termina ¿eh? buenísimo no se termina, vamos a seguir, tenemos más ganas que nunca, rugby Chile está cubriendo más cosas, así que ahí está, Felipe Guzmán está preguntando cómo va el grupo. ¡Pollito, pollito! Todavía no hacemos el sorteo Cuando hagamos el sorteo lo vamos a... Ahí está, mira, ahí está, ahí tenemos el programa Sorteados, que es un programa que Ustedes ya lo conocen Entonces vamos a poner un premio Ese premio va a ser el grupo A La primera chica, el primer equipo de chicas que salga Va a ir ubicado en el grupo A Entonces por el sortear Y salió All Navy iría en el grupo A Ahí borra All Navy Mi compadre Gonzalo Y vamos a ir colocándolo acá Grupo A, All Navy. Grupo B, Grupo B, B. Sortear. Iría tercer tiempo y por consiguiente en el Grupo C irían las chicas del Viña. Viña Rugby Club. Para que la gente que nos está sintonizando, ¿cómo querían las cabezas de series? Las cabezas de series son All Navy en el Grupo A, tercer tiempo en el Grupo B y Viña Rugby Club en el Grupo C. Perfecto. Entonces Vamos ya... con las segundas. Con la segunda, que serían Leonas Usares y Orcones Así que ya tenemos todo listo uh -huh. Vamos a colocar enseguida Vamos con la... Para el grupo A, ¿verdad? Sí, tienes que poner ahí uno, es Grupo A Orcones Orcones de Melipilla se encuentra con las campeonas nacionales Orcones que está debutando en este torneo Vamos con el... Para el grupo B Usares usares va con tercer tiempo fantástico y, y por consiguiente, Leonas en el grupo C Exacto, Leonas en el grupo C Entonces tenemos, repasemos, grupo A está conformado por el Navy, campeones nacionales Orcones que debuta, el grupo B, tercer tiempo ya que es un habitual de los Rugby Playa Y Usares que también son habituales del Rugby Playa Y en el grupo C, las ex campeones nacionales y subcampeones nacionales en este eh, campeonato pasado Viña contra las Leonas de pack de Pedro Aguirre Cerda. Perfecto, vamos con la tercera y última ronda. Dale compadre. Ahí está. Lions, Country y Gladiadora. Uy, Country, ¿qué grupo va a quedar? Veamos qué pasa. Cómo de estar ahí, Felipe. <risa> Sortear. Lions. Lions se va al grupo A. Lions de Santiago al grupo A con el Navy con Orcones. Vamos al B. Me aparece acá P, -W -W -S -S. ¡Uy! Country Club se va al grupo B. Tercer tiempo, Usares y Country Club. Y el grupo C, por consiguiente, haría con las chicas de... Le, no, perdón, de... ¿Eh? Gladiadoras. Gladiadoras. Mira qué variados los grupos. Tenemos al grupo A, que va con las campeonas Old Navy, Orcones y Lions de Santiago. El grupo B, que va al tercer tiempo, Usares y Country de Santiago... Viña, Leona y o sea, Hay un equipo de Viña en cada grupo y dos equipos de Santiago en cada grupo. O sea, está bien pareja la cosa. Sí, representación de todos lados. Ahí va a ser una final, bueno, ahí vamos. nada se sabe. Va a ser una final entre equipos de, de la quinta región o equipos de Santiago y la quinta región. Buenísimo, buenísimo. Aquí hay que consignar que en los grupos, en el equipo, o sea, en el campeonato femenino, eh, van a clasificar a las copas de oro las primeras terceras más la, a la semifinal de oro más la mejor eh, segunda y ahí se van a armar el primero, el segundo y tercer lugar eh, ya, partamos con los masculinos, te parece sí o? estamos listos, entonces los, las dos cabezas series son Fermet, Fernet, Fernet 5 Stars, yes Ovalle uh -huh. eh, y All We. All We buen nombre ese Sí, mira, hemos tenido algunos problemas con eso, pero. Pero bueno, bueno son cosas Cada claro. uno se pone el nombre que, que quiere. Ahí está, ya en sorteados. Ya, recordemos entonces por qué están los K de serie. Porque son las ubicaciones del de torneo, eh, de la final nacional del año pasado. Así que cualquier alegato a la eh, World Rugby. Te creo. Ya creo. Ya, amigo mío, cuando usted me diga, vamos. Sí, déjame ubicarme acá que estoy con la. Con la... Ya. Primero, no, espérate. Aquí está la salvea, pues, compadre. Aquí tenemos que sortear primero cuál es el grupo que va a quedar con cuatro equipos. Porque ah, perfecto. ¿A estos es? son, dispar, hay 19 equipos masculinos, o sea, va a haber cuatro grupos de tres grupos de cinco y un grupo de cuatro. Perfecto. Vamos a sortear entonces dentro de las cuatro posibilidades el grupo que va a estar con cuatro equipos. Entonces sería A, B, C y D respectivamente. Exacto, compadre. Ahí estamos. Vamos. ¡Sortea, sortea! ¿Quién le tocó la suerte, la mala suerte? ¡B! El grupo B queda con cuatro equipos. Ahora sí, cabezas de serie, por favor. Espera un segundo, vamos a ya reordenar, ya estaríamos listos con eso. Wow. wow. No, no puedo evitar seguir mirando. Yo creo que la, la, pantalla, la cámara tiene que estar arriba de la pantalla. Porque Así. es imposible estar ahí, todo el rato mirando para acá. Y tengo que estar mirando para allá. O sea allá está mi gente que está viendo el programa, chiquillos. Se viene un rugby 5 tremendo. Aguanten las chicas del Viña, Ahí dice la Katy Finchi. Sí, caché, Jaime, dice el Pollo Pelusa desde Arica. Feliz, feliz cumpleaños a, al Club Jobs. Saludos al Club Jobs. Saludos, Jaime Lavego. El Carlos dice: No, bolitas calientes. O no sea, coqueto hombre. Ah, por Dios. Saludos, Saludos, Analito. Oye, sí, aquí estamos todos los chicos saludando y, y con una una cantidad de público bastante entretenida 60 personas mirándonos y un día juega esta hora con el calor que ha sacado Santiago, qué terrible oye, tengo una amiga que nos está sintonizando que es ya. colega radial que es mi gran amiga Claudia Rodríguez que nos está sintonizando desde San Felipe está siguiendo el sorteo del Ratby 5, así que un gran beso y un abrazo para ella un saludo para ella también eh, bueno, aquí la última persona que escribe no la voy a saludar, me lo reservo porque si no, tendría que decir muchas cosas. De... Ah, ¿sí? Bueno, <risa> bueno, ahí está Camila, dice, vamos, Don Levy Levi. Eh, Felipe Contreras, aguante, O'Valle. Nico Araya, dice, con todo, Coyotes. Toda la gente que está en el Rugby 5, toda la gente que está participando del Rugby 5, ahí opinando en este programa especial de Tacle Alto, con toda la información de este torneo, que es el torneo en playa más grande del universo. Porque si es más grande del mundo... Estamos listos, compadre. <risa> vamos con los esa serie ¿eh? Vale, compadre. Entonces, iríamos con... Los cuatro cabezas de serie son Fernet 5 Stars O Valle All With Vamos a ver quién toca en el grupo A ah, Vamos All With All With se va al grupo A Y ya se salvó All With Y se borra O, o es mala o es buena suerte Ojo con eso también Porque cuando te toca un grupo de cuatro tenéis menos posibilidad de clasificar Pero tenéis menos partido O sea una por otra claro. Así que el Witt quedó en el grupo A En el grupo B, aquí vamos a ver quién es el que queda de los tres que quedan ahí Stars Mira, Stars, les tocó ahí menos a los cabros de Stars eh, En su grupo Vamos al siguiente Fernet 5 Los campeones quedan en el grupo C A ver Ahí voy a empezar a ver los comentarios ahora Y en el grupo D quedaría Ovalle Rugby Club entonces, vamos a ver los comentarios de la gente. ¿Qué es lo que dicen? Porque tú cachéis que aquí, por un 2020 sin resentimiento, dice el pollo. Estoy deseando pollo. Si no estoy ni ahí con nada, si yo estoy... Pura broma, pura broma, no Dale Grace, dice Gago Méndez. Eh, Cristian Bustamén, González, vamos Coyote. Puta, la chiquilla aquí, vamos, vamos todos, vamos todos. Que va a estar buenísimo este Rugby 5. a ponerle todo el color y... <risas> Mira, Pedrito Echeverría, qué lindo. qué elegante, ¿eh? Qué lindo. qué elegante. De gladiador, ¿eh? Mira, Solamente eso. Vamos a sí, creo cre que uno. Ya, bien, bien Pedrito. Vamos a gastar quién es Pedro Echeverría ya, y ahí vamos a hacerle un, un, una, una sanción eh, por, por, por la ordinaria ¿eh? No, no, da lo mismo. Eh, vamos entonces con los segundos, cabeza. Con los segundos clasificados. Ya, espera un segundo. Serían eh, All Navy. All Navy. ¿Qué más va? Usares. Usares, Corcones y Coyotes. Coyotes 1, Coyotes A. ¿Coyotes A? Sí. Perfecto. Entonces el tercero sería eh, Orcones. Perfecto. Te lo... te muestro te ahí para seguido. corroborar. ¿Estamos bien o no? Sí, ya estoy listo. Old Navy, Usares, Orcones y Coyotes. Ahí estamos, amigo mío. Dale, compadre. Va al grupo A. El equipo de... Old Navy. Old Navy. mira. Santiago Viña, el equipo ahí de los marinos, contra el equipo de los aviadores. Oh, con todo, con todo ese. Vamos. Lobos hay. Lobos hay. Ya vamos con el siguiente. Orcones. Orcones va con esta, oh, Stars de Santiago. Orcones de Melipilla con Stars de Santiago el grupo C, el equipo de los campeones El grupo de los campeones Coyotes A Coyotes de la UTEM Con Fernet 5 Y en el grupo D Usares Ovalle contra Usares Oye, ese es un partido que ya sacó chispa ¿eh? el año pasado Exactamente Vamos a ver los comentarios El tiro Que vamos aquí complementando eh, Felicitaciones negros Don Antonio Don Antonio Muñoz Mira, aquí me traen el, el, el agua oficial de, de la llave <ríe> Agua de la llave. Queremos saludar a Natalia Pérez que nos está haciendo el aguante desde fuera. Que no quiso estar participar hoy día. Eh... <ríe> la jefa. Ya, vamos con 72 personas que nos están viendo. Natalia, te estás perdiendo aquí. Salir ahí al estrellato. No, ah, no necesita brillo. Muy bien, esa es la actitud. Muy bien. Ya, estamos ya, con el siguiente para que ya hagamos el sorteo. Estábamos bien, Jaime. Uh -huh. Tenemos a. Tercer tiempo. Tercer tiempo de Viña del Mar. Titanes. Titanes. Del valle. Del Valle, que es de. Eh, del valle son de la quinta región. Ay, no me acuerdo ahora. Y. Moa y, que son de Santiago, de, de Prince of Wales Country Club. El club. El Como club. Le dicen los cabros. Ya, vamos. Vamos con los terceros clasificados y. En el grupo A iría... Del Valle. Del Valle. Del Valle. En el grupo B, que es el grupo de cuatro, sería... Titanes. Titanes. Titanes que es el equipo... Eh, no, el equipo de, lo, de, de la diversidad sexual, así que es un equipo que está... Un equipo bien... Grupo bien diverso aquí en, en, en el rugby. Que, ¿Qué están haciendo ya? ¿Qué me están deseando acá? ¡Ya! ¡El Grupo C! ¡Tercer Tiempo! ¡Tercer Tiempo! ¡Uy! Ya hay un Grupo de la Muerte acá Que se viene Y el, el Grupo D ¡Moai! ¡Moai! Oye, este, este Grupo D Ya se ve complicado Según lo que uno cacha Del Rayview 5 Está Entonces va a ser un recuento Grupo A ¡All With. ¡All With ¡All Navy! Del Valle Grupo B Stars, Orcones, Titanes, Grupo C, Fernet 5, Coyotes A, Tercer Tiempo. Mira, se encontraron los amigos de Fernet con los amigos de Tercer Tiempo. ¿eh? Bueno, pero ahí no sé. Alguna reglín van a ser. <risa> ah, ya, ya amigo, amigo, ya no. ya. <risa> bueno, sí, sí, sí, sin resentimiento Son como el que... pollo. Ovalle, Rugby Club, Usares y Moai. Ese, ese, ese sí que se ve complicado. Se va a caer esto. Se va a caer en cualquier momento, terremoto No, ¿qué estoy haciendo? Uy, me movieron la mesa Me movió el piso acá, la Natalia eh, <risa> <risa> El grupo Qué se calla, hombre! <risa> Vamos a ver los comentarios Complementando con los comentarios con el tiquillo Aquí está grupo C, Rai Vichil Ahí está repitiendo Carlito Que está viendo el programa Y ahí, el Felipe El pollo dice ya. Antes del pollo no voy a decir lo que dice Mira Pero... la carita de Rai Chile por el grupo C, eh ¿Cómo? La carita de Bull Chile por el Grupo C. Sí, el grupo y el Grupo D. Ah, el Grupo C están haciéndolo porque está Fernet y Tercer Tiempo, que son... Es, partió como una variación o como una salida o una escapada de gente de Tercer Tiempo. Y, y armaron Fernet y salieron campeones. Tercer Tiempo es el equipo que ha estado en todos los campeonatos desde el principio. Así que es un equipo con mucha historia. Pero salieron campeones al tiro los chicos cuando se separaron y ahí hay un... Mira, oye, usares, moai, tsunami en viña, dice Carlos Ardiles, panda. O valle, usares, uy, saludo a la Nati, dice el, Isra. Eh, el señor Ríos dice, pollo, te vamos a hacer asado. Oh, qué fome. Bueno, por eso no, quería, no, por eso no quería decir nada de lo que decía ese individuo. Así que, <ríe> bueno, este, para que entienda la gente, Un saludo, a, te mando un beso, Isra, a la, la Nati. Eh, por eso aquí, para que entienda la gente. Acá estamos haciendo. Esto es familia, el rey 5 es familia. Así que nos conocemos todos los que están hablando, los que están viendo ahí el, el sorteo. Y vamos ya con los cuartos. Que nos queda poco tiempo, Gonzalito. Eh, tenemos a Usares B, All Grace, Cururos y Coyotes B. Vamos a mostrar ahí la web de sorteados. Espérate un poquito. Usares 2 que se llama Usares Matapaco y está con la contingencia. Old Grace, que es un equipo nuevo, relativamente nuevo, que, que, que nació, o sea, que no ha no estado en el ranking 5. Cururos, que son los chicos, son de Quintero, y según lo que estaba viendo, porque hay un ex eh, chico que entrenaba yo, eh, parece que son del equipo de la aviación, así que vamos a tener a Olney, vamos a tener Cururos, y Coyotes B, que es el equipo de, de la UTEM, el equipo B de la UTEM. Vamos a ir con los cuartos clasificados, entonces, querido amigo Gonzalillo. Vamos. Y en el Grupo A quedaría... Cururos. Cururos. Uy, mira, se dio. Y se dio, ¿ah? ¿eh? Están los aviadores. Los aviadores y el Navy. Y del Valle ¿ah? hermoso. Estás? Hermoso. <risa> Harta quinta región ahí. El Grupo B. Y aquí cerramos el Grupo B. A ver, ¿Quién se viene en el Grupo B? Coyotes B. Coyotes B. Coyotes B. Ya no se toparon los coyotes. Eso es Bueno. Aquí puede quedar la embarra, ¿o no? No, aquí... ¡Ay, ay, ay! Veamos, ¿qué la pasa? El tambores... ¡Usares mata... mata Paco! No se topó Usares tampoco, buena. Que después andan diciendo que esto está arreglado. Y ya. Old Grace. Yeah. Old Grace quedaría... ¡Uy! Eso está, está complicado ahí, Old Grace. Que, que, que debutan y debutan con equipos que ya son tradicionales como Valle y Usares. Y Moai, que es un equipo de, de, de jugadores de primera de Santiago. Pero... Nada, está dicho, a darle con todo, que esto es Rugby 5 y las sorpresas se dan siempre. Entonces ahora, después de los comentarios que vamos a leer, cortito. que dice acá? Mata dice el Carlos. <ríe> Lo mejor para los Grays es su debut en Rugby 5. Excelente comentario, Benjamín. El Irra es el más rico, dice el Max. Mira qué lindo el Max. Vamos ahí, dice Pro Rugby Chile. ¿Por qué ir a Pro Rugby Chile? Vamos ahí. ¿Qué tendrá que ver eso ahí? Ah, o Valle, usa ya, Nati, un abrazo de nuevo, ¿qué tanto abrazo oye? <risa> mira, se viene con todo acá, oye, para estar los grupos están súper parejos, creo yo, hasta el momento Pero no vamos a hacer ningún recuerdo, recuento porque vamos a hacer ahora, al tiro, los últimos tres equipos ¿Te parece? Si tenemos acá, para que ya la gente esté al tanto, tenemos a Orcones SS Wow, ya, no, ya no, mira, mira que entrete, eh. ojo, disculpa eh, ya no se pegó, no se, no se topó Orcones, que tiene dos equipos, ni Coyote, que tiene, tiene dos equipos, ni Usa que tiene dos equipos. Buenísimo, ¿ah? ¿eh? Y esto es a la suerte nomás, porque sorteado es un programa que no tiene que ganar con, con hacer nada con nosotros, así que... Ya vamos, ¿quién va al grupo A, compadre? Vamos a enseguida... Sol de América. Sol de América, también debuta Sol de América en este torneo. Es el de equipo de los chicos de Mall Plaza. Vamos al con, una, ahí, con un conocido, un viejo conocido, el Freddy Guzmán. El grupo C iría con Orcones SS. ¡Wow! Orcones Superstars. Y, y gladiadores en el D. Y, y, y, y, y en el D tendríamos a gladiadores que también debutan en este torneo con un ya conocido topo que entrenador de mil equipos que ha estado en hartos también torneos de, de Rank 5. Eh, que todos los años debuta con un equipo nuevo, <risa> así que ahí vamos a ver cómo le va a el Vamos a hacer el recuento de los masculinos después del femenino, terminamos con, con, con una pincelada de lo que va a ser este ranking 5, voy a dar mis impresiones acerca de esto y terminamos con esta transmisión. Vamos a cambiar la cámara acá, esta es mi cámara ahora, ahí vamos a poner el computador ahí para no estar deseando y mirándome allá que... <risa> me confunden ahí, me, me dejan loco, me dejan loco. Mira, tenemos el gorrito de de Rugby Chile ahí va a serle publicidad. oye, ¿vamos con los pisadores sí, me parece me parece bonito me parece lindo vamos con los pizadores vamos hablemos primero de la comida oficial del Rugby 5 quien nos ha alimentado por tantos años quien nos ha deleitado con su sabor hoy día estuve hablando con el encargado de eventos de Yankee y dijo nosotros estamos con el Rugby 5, desde siempre vamos a seguir estando. Eso depende de usted, ¿no? Dijo, de lo, de, del valor que le dé el agente del Rugby a Yanquiwe. Así que Yanquiwe va a estar ahí con hamburguesas. Hamburguesas 100% de carne, hamburguesas preparadas ahí mismo, en la playa, con las chicas de Yanquiwe, que ya son una tradición, como, como les dije. Sigamos con los auspiciadores. Tenemos a... Um, quien, nos da la, quien nos hace las transmisiones. Vamos a estar en vivo desde las 12 y media, según lo que me decía mi compadre Carlos por acá. Vamos a estar con Rugby Chile transmitiendo streaming de todas las alternativas desde las 12 y media más o menos, por ahí, 12 y media a una, ya cuando estemos en los segundos, terceros partidos ya de cada grupo, transmitiendo y hablando y comentando lo que está pasando en el Rugby 5 en vivo para que le comuniquen a sus familias, para que estén viendo lo que está pasando. Eso es con Rugby Chile, eh, Rugby de Arija Puntarenas y de Cordillera Arrapanuy, como dice mi, mi compadre Carlos ahí. Estuvimos en un asado el otro día, estuvo súper rico el asado de Rugby Chile, lo pasamos filete. Eh, ¿Qué más estaríamos? Estaríamos a nuestra, nuestra querida fundación, la fundación del rugby de los menores, de nuestro querido compañero Felipe Gili, que ahí está apoyando a todo el crecimiento del rugby en Chile, Pro Rugby Chile, que es un colaborador, patrocinador de, de este torneo de Rugby Playa 2020, los 10 años del Rugby 5. También tenemos a la música, la música, ¿eh? la música que nos va a estar acompañando, los equipos de sonido. Vamos a sonar fuerte, porque va a estar Soundpiece ahí acompañándonos de nuestro, amigo, de nuestro querido amigo Aníbal Vergara, también un, un insigne jugador de rugby que también fue presidente ahí de, de algún club eh, en su momento. Y también tenemos a la marca que llega a Chile a pisotear. A todos <risa> el rinoceronte rhino chile rhino latam que es la, el balón oficial este no es el balón oficial chiquillo este es otro balón este es un hurricane que también va a estar acá pero el balón es, es el barracuda que va a llegar mañana vamos a estar mandando fotos ahí por las redes sociales de rugby 5 por las redes sociales de rugby chile de Vulture de todos vamos a estar ahí y Vulture que es el vestuario deportivo del rugby 5 del rugby chileno eh, que estuvo con la selección, recordemos que la última camiseta de la selección ese, be ese bello espectáculo de camisetas fue esto por Vultur que hemos ya sacado una, una edición limitada de 500 camisetas ya no quedan casi ni una ¿cuántas quedan? 500 500 camisetas, no, no quedan, quedan un montón de camisetas camiseta. no, están como, geniales, de quedar como 100 camisetas no ¿tú y... tienes la tuya? sí, ¿no? por supuesto sí, Gonzalo cuando vio la camiseta se compró el tiro a la suya así que, y ahí tenemos el logo ...de Ratby 5, 10 años, oye, versión 2020. 20, o sea, son 10 años ya, 10 años que hemos pasado en esta cuestión ahí... ...todos los veranos <ríe> en el sol, ahí sufriendo el calor y la inclemencia... ...pero no, ahí estamos siempre preparados Y hoy, este año, les voy a recordar, chiquillos, para los que están viendo... ...y que no están inscritos ahora en Viña, porque no solamente es Viña lo que se juega... ...las fechas clasificatorias son 5. Viña del Mar, que es ahora el 4, después tenemos el 25 en Iquique, volvemos a Iquique... Eh, después tenemos el primero en la Serena eh, después el 8 el 8, el, 8 de febrero, el 1 de febrero en la Serena el 8 de febrero en Puerto Montt de ahí nos saltamos al 22 el 22 de febrero el coronel ya tradicional de rugby 5 también llevan 10 años con nosotros y la última fecha sería en Viña del Mar la final nacional que este año va a tener un tratamiento especial que vamos a tener muchas sorpresas aquí está la jefa ya aseguró ¿Asegura o no asegura? Que va a haber regalo para los ya insignes del Rugby 5. Ah, sí. Para los que han estado 10 años ahí con nosotros, vamos a hacer el regalo. Vamos a elegir uno de los equipos que clasifica a la final, a uno de los que esté en esa final, que haya estado en todos los campeonatos, y les vamos a ir haciendo unos regalitos entretenidos. Así que, ojo ahí. 29 el 29 de febrero, perdón. 29, sí, ¿verdad? Que año hay siesto. A no sé, po, al, al Sebastián Paquit, al Mike González, a, a quién más, al, al Carlos Zamburgo, eh, al, al, al Irra, no sé si estaba todo el Irra, eh, al Francisco Contador, a, a los que han estado todos los campeonatos de rugby ahí vamos a estar eligiendo los que clasifiquen para que eh, se lleven su premio de, de los 10 años ahí participando vamos a hacer un recuerdo, un recuento de lo que un recuento de a ver, ¿qué están hablando aquí? A estamos ver. en horario para niños hay cosas que no se pueden decir hasta ahora ¿qué, qué, qué es lo que están diciendo? Stars y Moai, ¿cómo quedaron? ahí quedaron, eh, Ve el programa de nuevo Don Felipe grupo, ahí está ahí publicando Ray Chile, grande tío Freddy, dicen por ahí Alfred Guzmán, un, un amigo de muchos años Dice, siempre con un equipo nuevo, el sombra Rodrigo Aguante, sorry, el tío Frey, el Max, el Max, ya eh, todos sabemos eso Oiga, eh, ¿cómo Katy es ¿Qué le dice Max a Katy Finch? Si le dice las de Bobs Oh, esponja, oh, qué fome que son, cabro Seguro te dan permiso, oh Esa regalón, buena bebé Viene ahí, grande Nati, dice Michael Querido Mike, que todos los años tenemos un problema más ¡Pero te quiero, Mike! ¡Te quiero! <ríe> amigo entra entrañable. Irra Max. El Max no. Eh, el pollo, <ríe> el Vaga el pancho contador. Todos, amigos, el, el panda, todos amigos de, del Rank 5. Saludos, Chubis, eh, Chito Muñoz. Ya. Eh, yo soy mi propio piropo, permiso piropio. Propio, soy mi propio permiso atarcarlo man, que ya, están, ya están peleando los cabros no nos pongamos tan personales y vamos con el recuento de los equipos vamos a hablar del de los equipos femeninos hay tres grupos conformados por tres equipos y el grupo A está conformado por los equipos de Old Navy, Orcones y Lions el, el grupo B está conformado por Tercer Tiempo de Viña Usares y Country Club y el grupo C Viña del Mar Rugby Club, Leonas y Gladiadoras. ¿Qué puedo decir de esto? Está cuático el grupo E. <ríe> el grupo E está acuático. Eh, las chicas de Country no se toparon con, la, con ninguna de las dos campeonas, ni con Navy ni con Viña. Eso también puede hablar de, de aquí una semifinal entre Santiago y Viña, puede haber. Eh, y vamos al masculino, a ver si te mando esta fotito mejor. Si sí, envíenme la nomás el correo... Para mostrar, y la para que la estén ahí los chicos viendo. Si quieres tirar el comercial de Río, podría ser... ¿eh? No tenemos el, el vídeo. No tiene el vídeo, compadre. No, no lo tenemos. ¿Cuándo comienza esto para la gente que se integra a la transmisión? Tenemos el primer campeonato, se juega en Viña del Mar, el día 4, este sábado. Desde el primer partido va a ser a las 11 de la mañana Después vamos a publicar el fixture en las redes sociales eh, Se lo vamos a mandar a los equipos Tenemos un chat de los equipos de Viña Y ahí vamos a estar viendo eh, El fixture que van a los partidos cuando, A qué hora juegan Recordemos que la reunión de los encargados Es a las 10 de la mañana Y Te mando el tiro esto, Gonzalito Te lo mando al WhatsApp o te lo mando al... Al correo Al, correo? al internet Vamos ahí. Mientras tanto, aquí hay, po aquí hay posteos de Rugby Chile que ya. está indicando los grupos de, de la fase masculina. Está ya el posteo. Tenemos acá saludos de Claudia Silva. Bye. Vamos, Miss Lions, Rugby Club. Catherine Finchi que se está riendo de los posteos. También tenemos el posteo de Rugby Chile con los grupos eh, de la categoría femenina. También acá, Irra que anda tirando comentarios coquetones, no sé con quién. Con todo, con todo, el Irra siempre coqueteando es, es su naturaleza. Es su naturaleza, es su esencia. Y para la gente que se eh, perdió parte de este sorteo, va a estar en un ratito más en el, la página YouTube de Tu Zona X. Sí, va a estar el sorteo y también va a estar la... Más, bueno, lo van a postear en Rack vamos a postear en, lo, en las redes sociales de, de Vulture y del circuito. Eh, ahí te lo mandé, para que lo mande ahí lo pongas en la, en la pantalla, igual voy a empezar a hablar yo ya de los equipos masculinos, cómo quedaron los grupos eh, tenemos el grupo A que está conformado por All With, All Navy, Del Valle, Cururo y Sol de América ahí not hacíamos notar que All Navy el equipo de los marinos se va a encontrar con Cururos que es el equipo de, lo, de los aviadores así que y With, que tirábamos la talla que también son de, del cielo son más, de más arriba del espacio eh, del Valle que ya participó el año pasado y Sol de América con equipo que debuta. El grupo B está conformado por Stars de Santiago, Orcones, Titanes y Coyotes B. Un grupo bastante variado que tiene equipos de Santiago, solo de Santiago porque Orcones de Meripilla también corresponde a Santiago. Es un, es un grupo de Santiago, todo, completamente Santiago, mira tú. Y el grupo C ya que está complicadísimo, que está Fernet 5, Coyotes A. Tercer Tiempo, Usares B y Orcones Superstars. Acá en este grupo, los campeones nacionales contra Tercer Tiempo, que ahí se va a definir si alguno de los dos pasa a la Copa de Oro, Copa de Plata o Bronce. Eh, y va a ser bastante reñido porque Tercer Tiempo el año pasado no clasificó a la final nacional. Eh, y Fernández son los campeones nacionales y son equipos amigos, así que ahí está bastante estar entretenido. Y para mí el grupo de la muerte, por estos tres primeros que voy a nombrar, Ovalle, que salió octavo a nivel nacional el año pasado. Usares, que ya es una habitué del rugby 5. Moaí, que es el equipo de Country Club. Old Grace, que viene debutando. Y Gladiadores. Así que este grupo para mí es el grupo más complejo. Ahí no se sabe quién va a salir primero, segundo tercero. El C también, ¿eh? primero y segundo se va a definir ahí entre algunos de los equipos que, que nombré. ¿Te llegó la imagen, Gonzalito, para que cerremos con eso? Sí, ya la voy a colocar, pero la estoy ahí enchulando para que sea bonita. Así que, paciencia. Bueno, y aquí vamos a ir viendo los comentarios de los chicos. Ya bajó bastante la cantidad de gente. Eh, ya <risa> Aguante, gladiadores, grupos, competencias masculinas. Está ahí poniendo nuestro amigo eh, Carlos de, de Rugby Chile. Eh, vamos, mis Lions, dice la Claudia Silva, como decías tú harta gente viéndonos, todavía 42 personas viéndonos, recordamos nuevamente que las fechas del rugby 5 son las siguientes eso lo vamos a decir también eh, las grupos son los siguientes tenemos, perdón, tenemos la, las fechas son el 4 de enero debutando, abriendo el rugby en Chile vamos a estar en Miña del Mar en la playa del deporte específicamente desde las 11 de la mañana vamos a jugar el, la primera fecha clasificatoria eh, clasifican tres equipos de este torneo y bueno después nos trasladamos ya al norte la, la fecha más extrema que tenemos al norte que va a ser la de Iquique donde van a estar los equipos de Arica Antofagasta Iquique el 25 de enero después nos vamos al centro norte que es la Serena donde vamos a tener a los equipos de Ovalle que se va a repetir el plato seguramente los de la Serena los de... Mmm, eh, ah los perros de calama, no de ¿sí, po? No, po. no hay inglesa pero nosotros ese se volvía se llama, de copiapó, copiapó vamos a tener copiapó, vamos a tener ovaya vamos a tener todos los equipos de, de la cuarta región eh, después nos trasladamos al sur, extremo sur para nosotros, va a ser Puerto Mont el día 8 de febrero después nos vamos al centro norte que es el Coronel, donde vamos a jugar el 22 de febrero Centro Norte, Norte, o sea, perdón, Centro Sur eh, Coronel, donde vamos a jugar la, van a estar los equipos de la octava y novena región séptima tal vez y vamos a terminar después con los clasificados, con los 12 clasificados van a ser dos equipos que solamente quedan a clasificar la final nacional, más el nacional que ya está clasificado eh, el día 29, año bisiesto, 10 años del rugby 5 y terminamos un año bisiesto Perdona, ahí, se me había olvidado copiar y eh, eso Ahí nos dice, mira, nos dice el Carlos, no, no, nos recomienda. Chicos, llevar bloqueador. Llevar bloqueador, llevar gorritos con filtro B. Llevar sus carpas. Eh, nosotros como organización no tenemos muchas carpas. Hidratación, vamos a estar en hidratación, pero aparte de eso, eh, va, lleven hidratación. Igual la playa del deporte tiene hidratación, vayan mojándose, pero cuiden su cuerpo, chiquillos. Los que piensan que se van a llevar, lleven. Sus calcetincitos para pa estar ahí protegiéndose de, de, de la arena eh, directa. La última, la última, la última, ahí está en pantalla. Eh, saquen fotos, igual lo vamos a subir, pero ya están listos los equipos. El grupo A eh, tiene cinco, el único grupo que tiene cuatro es el B, el C y el D tienen cinco. Y lo repetimos: Grupo A, All with de Santiago, All Navy de Viña, Del Valle, Cururos y Soldamérica. El grupo B Stars, Orcones Titanes y Coyotes B. El grupo C, Fernet 5, Coyotes A, tercer tiempo y Usares, Usares B, Usares B perdón, y Orcones Superstar. Grupo D, Ovalle Rugby Club, Usares, Boaí, All e, Grace y Gladiadores. Femenino, All Navy, Orcones Lions. Grupo B tercer tiempo, Usares Country Club. Grupo C, Viña Leonas Gladiadores. Chiquillos. Bacán. Muchas gracias por la sintonía. Sí, Copa Pato de Arach, que ya cumple, si no me equivoco, 20 años, algo así, este año, 19 años creo que cumple. Eh, el evento cumple 10 años, los esperamos, queremos estar con ustedes, eh, vean las publicaciones, inscríbanse en el campeonato, mientras más gente cobramos, más grande va a ser el torneo, seguimos siendo los más grandes del mundo, eh, le ganamos a Rusia, le ganamos a España, así que esto, que crezca más, es del Rai cinco 5 de ustedes y esto fue una transmisión de Tacle Alto pronto volveremos con ustedes y gracias Gonzalito un placer, gracias, Natalia mucho éxito soy Jaime Muñoz y esto fue sorteo Rai 5 2020 primera fecha, viña